Bueno, nosotros en la anteúltima semana de mes de marzo implementamos el registro virtual de la asistencia docente para aquellos docentes que quisieran informar, comunicar de manera directa al ministerio su situación de asistencia. Es un sistema sencillo en el que el docente ingresa con, con su usuario, con tu, su contraseña, en el apartado de trámites y consultas que, que tiene en la página del Ministerio. De esa manera accede a un, a un entorno que es conocido para, para cada docente de la provincia, porque allí podemos consultar eh, nuestro, nuestro ligajo virtual, nuestros recibos de haberes, podemos gestionar nuestras licencias y demás, y, y allí aparece un, una pestaña muy... Muy, muy clara y muy fácil de, de utilizar, que tiene que ver con comunicar la, la situación de asistencia diaria, eh, cliqueando en esa, en esa pestaña, en la parte superior de la pantalla, eh, accedemos a un menú que, que nos muestra los, los cargos y las horas que, que corresponden al día de la fecha. Este el sistema se habilita siempre a las cero horas cuando hay un, una jornada afectada con medidas de fuerza y, y de esa manera el, el, el docente, la docente pueden seleccionar qué horas y qué cargos, corresponden a, eh, en trabajar ese día y, y comunicar si, si efectivamente asiste al establecimiento o si está con alguna licencia o, o no corresponde ese día, en ese horario, eh, en, en la jornada en cuestión, concurrir al establecimiento. De esa manera hemos ido observando desde la anteúltima semana de marzo, eh, un, un inicio con alrededor de 2.300 registros, luego en la última semana ya había 8.000 y en abril hemos pasado de, de alrededor de 10.000 registros a 15.000, 15.500 en el día de ayer, así que entendemos que, que es un sistema que se utiliza cada vez más, que los y las docentes de la provincia lo conocen, se, se, se han ido familiarizando ya, ya con el entorno desde hace varios años y con esta funcionalidad desde que se comenzó a aplicar a medida que, que fue corriendo el tiempo. Y por supuesto también este registro coincide con el relevamiento que, que cada día afectado por medidas de fuerza, eh, los consejos escolares de la provincia hacen del nivel de actividad eh, en cada uno de, de los consejos escolares. Bueno, y la provincia también decidió mantener eh, abiertos los comedores escolares en este contexto, ¿cuán importante es esto sobre todo para los chicos? Sí, tal como, como señalás, si bien el nivel de actividad en los establecimientos escolares ha ido en ascenso y, y hemos ido pasando de de un comienzo en alrededor de 15, 20% en, en, en la anteúltima semana de marzo, luego eh, 25, 30% en la última, alrededor de, de estos porcentajes, y luego un 40% de actividad hasta llegar a, a, a las últimas semanas, las últimas semanas con medidas de fuerza en, los que hemos, en las que hemos observado un poco más del 50% de actividad en las escuelas. A pesar de, de, de esta actividad creciente en las escuelas, hay establecimientos que, que, que bueno que pueden verse afectados en su funcionamiento por, por, por estas medidas. Y en ese marco nosotros como Ministerio de Educación hemos resuelto que, que así como en, en una jornada en, en normal se ofrece desayuno, merienda, eh, alguna vianda, algún refrigerio, y en algunos establecimientos se ofrece comedor escolar en el almuerzo. Eh, en la provincia, bueno, en los días que están afectados por medidas de fuerza, ese servicio de comedor también se ofrezca y se ponga a disposición de las familias porque la verdad que se ofrecen alimentos variados, nutritivos, saludables y, y que no siempre forman parte de, de la dieta, del menú diario de, de los niños, de las niñas, de, de los y las jóvenes, por lo tanto es importante que, que las familias de Río Negro lo puedan aprovechar. ¿no?